Hola, ¿cómo están? Soy el Rodri. Tienes derecho al sola y no temer que esta sombra por las noches te quiera comer. Los fantasmas del pasado vuelven a aparecer. La primera pregunta es: ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? ¿Y por qué? No, y ahí, okay. o sea, contanos una historia. Tenemos <risa> una historia en el lugar, tu lagar favorito. <risa> Ahora es Holbosch, es esta isla. Tiene tanta fuerza como una roca. Que la arena tiene tanta energía como un bloque. Que la arena es tan fina como una alfombra. Que el sol nunca me dice que un día es igual, que todos son diferentes, que siempre al ocultarse pude dejar algo, pude pertenecer a este lugar y lo más importante es que, que pude recibir su energía su salud y la vitamina D que tanto necesitamos, ¿no? Si fueras un animal, ¿qué animal serías y por qué? Igual, así como tu historia de, de poder con el animal. Soy todos los animales. Soy todos los animales y si digo que, que uno es es mi animal preferido, pues mmm, tendría que que armar un rompecabezas, un rompecabezas con con las garras de un águila, con los ojos de un tecolote, con el cuerpo de un delfín con la fuerza de una pantera, con el canto del sensonte. y para finalizar con el trote de un caballo. La carrera de un caballo Con la fuerza de un oso Y el espíritu De un perro Tu misión en la vida oh. ¿Cuál es tu misión en la vida? Si la, y si este las has encontrado, ¿cuál es? <risa> misiones. Porque no tengo solo una misión en esta vida. Tengo misiones. Lo que sí tengo es una visión. La visión que tengo es... La vida. Y las misiones son muchas. La salud, el amor, el respeto. El bienestar, la felicidad, la alegría, la alegría neta. set